Brother number one. Oh, yes. es la hora de que nos conozcas la cara los sábados de 3 a 5 de la tarde la hora se hace dueña del aire de Radio Sputnik 105.4 junto a Marito Verdaguer el forastero te dice ha llegado la hora, ha llegado el rock and roll y con nosotros está... Toda la gente de Mallorca escuchándonos. Somos el equipo de Celizquierdo.com. Llevamos más de 10 años emitiendo desde internet. Y ahora, los sábados de 10 a 12, nos podrás encontrar en Spooning Radio. Hola, somos Noto de Cindy. Cultura musical para indios y salmones. Y estrenamos web www.notodesindie.com. Todos los lunes, de 19 a 21 horas. Escúchanos Oh sí, de 19 a 21 ¿Dónde tío? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Sputnik Radio bo, bo, bo, En Sputnik.4 Sputnik. Ah, solo podía ser en la casa, en la casa de la música Sputnik FM wow. Buenas tardes, buenas noches Aquí, Pali, Manga Larga para el programa Manga Palusa Los espero todos los jueves a las 23 horas En el programa de la música Under de Mallorca En la mejor radio que puedes escuchar en el mundo Donde hay rock and roll ¡Y música por doquier! ¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? bien? ¿Todo bien? Sí, perfecto. Nosotros también estamos genial. Aquí en Sputnik Radio 105.4, somos la naranja biónica. Tenemos un programa los martes a las 7 de la tarde. Y queríamos pediros un pequeño favor. Desde Galaxia Oculta, Fono 2, Belvetine Colectivo. Queremos que nos ayudéis en el crowdfunding de Sputnik Radio para que se pueda escuchar en toda Mallorca y en el universo. Y como no, en la Galaxia Oculta, Fono 2. Hola, somos El Sofared, el programa cultural que viene los viernes en Sponic Radio y desde esta mesora solicitamos vuestra colaboración para poder conseguir la antena que cubra toda Mallorca y poder llegar a cuantos más oyentes posible. Muchísimas gracias. Necesitamos vuestra colaboración para hacer un... Bueno, tenemos un crowdfunding, queremos montar una gran antena para poder llegar a toda Mallorca y si puede ser Menorca y Piteusas. Acá me dijeron algo del crowdfunding y los chimichurri, pero no tengo ni idea que eso lo que les tengo que pedir en este momento. Es, por favor, que ayuden a Radio Mallorca Sputnik a que se escuche por todos lados es el, el We Are The World We Are The Sputnik por favor los queremos todos haciendo fuerza para que esta radio crezca y sea la mejor estamos creciendo tanto como Sputnik Radio y pedimos tu colaboración para ser escuchados por toda Mallorca colabora en nuestro crowdfunding Noto de Cindy Discurso del no método método del no discurso y así vamos, en los invisibles, de Sputnik Radio. Ayudarnos con el crowdfunding para hacer este proyecto realidad. Pues eso ya está, es todo. Pero... Izquierdo .com. Es la hora de colaborar. Necesitamos tu colaboración, nosotros ponemos el hombro. Si todos ponemos un poquito nuestro granito de arena, Radio Sputnik se va a poder escuchar en toda la isla, en toda España, en toda Europa y en todo el globo terráqueo. Para eso estamos, para difundir rock and roll, para difundir cultura local y para que nos conozcan. Por eso ahora nos ven la cara. La Hora, el forastero, te invita a que Radio Sputnik sea parte de tu vida. Pedimos tu ayuda en este crowdfunding para poder sonar por toda la isla. Ayúdanos y acompáñanos aquí todos los lunes en Sputnik FM. No lo dudes. Rock and roll, baby.